Hoy el cine del CryoStar te presenta tres películas para reflexionar en esta Semana Santa. Ahora o nunca. Dos enfermos terminales de cáncer, de caracteres y mundos completamente opuestos, entablan amistad. Edward Cole es un engreído millonario mientras que Carter Chambers es un modesto mecánico. A pesar de todo, deciden emprender juntos un último viaje para poder hacer, antes de morir, todas las cosas que siempre han deseado. El lado bueno de las cosas La historia gira en torno a un profesor divorciado que vuelve a la casa de sus padres tras una estancia en una institución mental y trata de reconciliarse con la que fue su esposa. Sin embargo, su vida cambia de rumbo cuando conoce a Tiffany, una chica que arrastra sus propios problemas. El árbol de la vida El esperado regreso a la dirección de Terrence Malik nos ofrece una reflexión fantástica sobre la búsqueda del sentido de la vida. Un viaje contrarreloj de unos personajes en busca del árbol de la vida, cuyos poderes parecen aportar inmortalidad y fertilidad a todo aquel que lo encuentre. Espero han disfrutado este contenido. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba bogotá Vive el nuevo concepto de Biblioteca.